Más Estudio, estudio. estudio. estudio, estudio uh, uh, the... The... Drum roll, what's up man? Anotación a los Bowls Smoking purpuras en Chinatown. Sushi caviar, bichado no. Firmando recetas, requimos, Ya pide más de sellandón. Hemos otra y lo que encargó. 200 bucks de almuerzo. Nada de plasti, only effective. Mami, sigo en la calle creando mi regla como me criaste? Apuntando diferentes niveles de clases Spameando mensajes, déjalo que hablen Give me money, honey, mouse. Vivi, quieren miñeros yeah. Blanco brillo como un Royce yeah. Mi vieja no cría a un perdedor no. Llame, llame como quieran A esta manera, diferente escuela como Llame, llamen en emergencias Que prendí fuego una ciudad entera Lo mío aumenta, el suyo parece Que se congeló en la ladera yeah. Exigimos eficaz ante la espera Grandes recompensas si vale la pena ¿Y que nos van a decir? que Venimos de ahí que Donde muchos aún no pudieron salir yeah. que me van a decir que cuando iban a dormir que nosotros grabábamos y hacíamos dic money. money batiendo la miel le pongo mi toque en bless, bless, bless. subiendo el nivel andando siempre con quien arranqué, ¿Con quién arranqué? Mi dibujo en mi piel, piedras en mi chase, son clase Cartier yeah, yeah. Mi hijo, mi fue, sé que lo sabe, que con nada empecé yeah. Exhalando gas, voy a la esquina y los pibes están Si hay que actuar, Simone y más durante all days Spend it night, tenemos el style, the national Fly Muchos son nice, como las lights, Recorriendo desde muy guap, por el baile, sea si Westside. side yeah. Ricky Ricky Ricky Flow, uh. cocinando con D-Row de Buenos Aires a Washington Aún yeah, yeah. continúa en maratón sí. Rock, y alcohol. alcohol Dando giros rotundos De 0 a 100 en segundos Del barrio para el mundo Anotación a los Superboss Smoking en Chinatón Sushi, caviar, bichado no Firmando recetas, X re Ya pide más de ese hemos otra trae lo que cargó. 200 packs de almorzón Nada de plástico, only efectivo ¿Qué se yo, ¿Quiénes son esos negros Pocos somos que venimos de cero Sin poner pero Desde el agujero, arriba pero Aquí me quedo, mi sendero de piedras, baby Se suyo de piedras, lego Aceptando mis retos, en el caliente concreto Llenamos el armario completo, Lora a deja en su asiento Ya tengo maliento, en la calle estoy siempre atento Yo represento, el billete haciendo, mientras que se prendo El famoso ahí vengo, cara de 500 le veo a ese perro Conocemos lo que siempre anduvimos, mucho más lo que fuimos y al final del día volvimos. Caminó por el barrio tranquilo, salir de él fue mi destino. Vuelvo porque no me olvido, por el de Néstor Sigo. Sí. Anotación a los super bowls, smoking purpuras en Chinatón. Sushi cambiar, bichado no. Firmando recetas, requimó, Ya pide más de sellandón. Hemos otra y lo que encargó. bucks de almuerzo, nada de plástico, only efectivo